el tema. Es que además es una pasada porque ves un, un cariño y un detallismo que alucinas. Sí, sí, sí, están súper mimados. Como los manuales ahora, que no hay. Exacto, los sí, <risa> manuales. han pasado de color a blanco y negro a no, no nada. existir. No no nada. Sí. Pero ¿qué les cuesta, tío? O sea, te cobran 60 pagos por un puto juego, que a veces incluso lo dice que es un cartuchito de, de nada, y meter un manual ahí bonito con, yo no sé, 4 cosas. 3 dinero. A mí me sorprende, tío. porque que lo haga Sony, vale, pero que lo haga Nintendo, tío, yeah. me duele más. Sí, Y aparte, que... a mí lo que sobre todo me duele, por... Porque veo que es rateo. Sí, sí rateo. Rateo. O sea, me sale, hace 20 años me sale un cartucho de super. Que un cartucho, que es carísimo de hacer. Con el manual, de instrucciones a color, etcétera Con la caja y tal. Y hoy en día, que es un disco, que vale yeah. dos duros de hacer, vale una puta mierda. Y no es capaz de poner un mini bueno, libreto de y instrucción de y el y color. Se han gastado 20 ¿Sí veces no? más de lo que se gastaba en y una producción. Se han gastado eh, 50 sí. millones o 100 millones. O y el juego te vale igual. Yo te, y el juego 60 te vale valiendo euros. los 60 euros igual. Sí, entonces, sí, pero eso es como cuando yo me siento eh, estafado. ¿sabes? ver, de ¿por qué antes me lo dabas y ahora no? Y pues me lo mismo. Como todo el contenido digital de a día de hoy, que te cobran el mismo juego digital que el físico. Bueno, incluso a veces es más el caro, caro en digital que en físico. Juego digital, 50 euros. Juego físico, 50. Ya. No me, esto me va barato eh, pero esto, esto si, no, va, si no tengas tan dinero en no, el soporte no, sí, pero, pero sabes, eso ni en caja ni en nada por apariencia no no no no es que aquí hay movidas porque esto yo me enteré hace poco leyendo ciertas entrevistas y movidas de gente de la industria que es que las empresas o sea las, los puntos de venta presionan a los desarrolladores para que no pongan más baratos los juegos en digital porque si no nadie les va a comprar ya, ya, ya. es que tan triste como eso porque a día claro. de hoy realmente ves cómo entre físico y, y digital no hay diferencia, que la única diferencia es que hay una carácter no, imprimida, no. impresa y tienes ahí el disco Ya, pero ya tú ese pero juego también, no te gusta, lo eso, puedes ¿eh? vender, No juego... si tiene DRM Ya, ya, ya. Claro, es, que, es que claro, tú el Diablo 3... juego o en el Steam... Star, para, claro Pero en, no, claro, en consola es igual, porque tú el Titanfall 1 no puedes vender porque los otros ya pero están, y están... Pero es ahora, pero, claro, pero, pero, pero hasta hace nada, tú compras un juego físico, comprabas, lo podías tener, jugar... Sí, sin límites sí, hasta ya. que empezaba la consola, porque no tenía DR ni nada, lo podías dejar claro. lo, tal, claro, y, y si no. te cansabas, lo podías vender sí, O claro, podías guardar claro, a la gente, claro, claro. pero siempre no, lo podías jugar yo, Ahora ya, ya no Aunque tengas la opción de cogerte juego digital o las, incluso los descuentos de Steve yo un poco más por el soporte físico Yo también Pero por, por el, el hecho nada. de del mm. signo de genes que tenemos todos los que nos gusta Y sí, mira sí, que da pereza Y da pereza a veces levantarte y cambiar el disco o cambiar el cartucho de la Switch Porque es súper sí, engorroso Final, sí, tener tu estantería con tus juegos. Sí, sí. Yo, yo, soy, yo soy profísico, lo que pasa es que no soy profísico tal como es ahora, porque a día, a día de hoy, yo por ejemplo te dejo pues el New for Speed, el que sea, y yo te lo dejo, pero tú tienes la mitad de la mitad de las opciones que yo tengo, ¿por qué? Porque como es de segunda mano, te lo estoy prestando, pues ya no tiene el modo multijugador no sé qué, ya no tiene las expansiones de no sé cuántos, porque eso te viene con un DLC, Juego. Sí, sí, sí. Eso, entonces, que no es físico, es semifísico, Exacto. Porque te viene la mitad del juego en el disco Y la otra y no mitad por delante de el No, como no, no. pues no. no. decías tú sí. te, te sale el juego de pero un parche de día 1 y 40 gigas De a ver... ¿Qué más vendido? Exacto. ¡Un acceso! Sí, sí, sí, sí. exacto. Me acceso en disco, porque exacto. el juego no lo no, no tengo. Lo, lo ¿Y lees y te lo descargas de no la digital. ¿Cómo habrá de pelos esta? Y eso cuando no tienes que vincular otras cuentas. Porque hay veces ya, ya, ya. que tienes que vincular una cuenta EA, de... una cuenta de y el espacio de temporada de mierda y exacto. cosas de estas. O lo mejor de todo, el tema de YouPlay, que es un Steam, en segundo plano, pero que peta más que la hostia y te envidia tomar por saco. Entonces, claro, yo ese tipo de, de, de copias físicas no me las compro, porque digo, es que no son copias físicas al uso, no. que es de tengo el juego y tengo el juego, ¿sabes? Y si no, lo dejo, no. te dejo el juego, no te dejo una parte como del juego. Como antes, cuando te, te dejabas claro, ¿no? el cartucho, te dejando el juego íntegro. O sea, este, el sí, sí, este es... toma, juego Toma, te medio CD y el otro medio te lo bajas tú en mi ¿sabes? Claro, ¿vale? es que, claro <ríe> o, o al menos era como, yo que sé, como en Play o en Saturn, que podía haber la edición internacional, ¿vale? Pero yo tengo ah, la edición primera. Mí, yo solo defiendo el digital por el hecho de que pequeños estudios pueden... Sí. Como Amazon, ¿no? Sí, como, sí. como el tema como del Kindle ¿no? Que cualquiera el, el... puede publicar su libro Pues esto es un poco lo mismo No, sí. no tan divertido sí. como el tema de Amazon Porque tiene que pasar bueno, Los test de calidad de Nintendo En el caso de Switch o de Sony Y tal, ¿no? Pero realmente estudios pequeños que en un mundo en el que antes, por ejemplo, en la época de Super Nintendo, en el 64 y tal, no hubiesen visto su juego no a la luz, dice, ni de coña, uh -huh. a día de hoy, tú tienes juegos, joder, el Stardew Valley, que salió hace poquito para sí, Switch, sí. lo ha hecho un tío solo, sí, sí, en cuatro años, sí, sí. y ahora se está forrando, pues ole él, ¿no? Porque sí, sí. le dedicó infinidad de horas sí. a llevar eso a cabo y, y lo ha podido publicar y, sí. y, y me el parece el... bien que sea digital, pues no hace claro. falta... Claro. En que, sí, que, que es que que eso, eso tiene sentido eso Porque, tiene porque sentido. estás pagando 12 euros o 15 euros por un juego ¿no? Que si lo tienes que llevar a físico Pues conlleva sí, mucho, mucho, mucho más y gasto Y además un juego que realmente lo ves y dices Esto vale mucho más mucho más. de 12 euros en digital Porque tú coges y, y te pones a, a compras un juego de los que son triple A ¿vale? Y ves el contenido, lo que te dura el juego Y la producción que hay y dices un poco como la película de esta de Radio, bueno, no la he visto, la de Radio Player One o algo así. Pero es esa producción que dice, sí, sí, ahí te has dejado una pasta, pero en sí el juego, pero la hay... chicha que hay. Esto es cuatro horas de juego y me Bueno, pero con... eso yo creo que entraría más en el plano subjetivo, ¿no? De que a ti te gusta al final el producto, ¿no? Y lo que tú decidas o no pagar por él. Sí, pero, por ejemplo, te pon... Por poner un ejemplo, Call of Duty. Yo, recu... yo empecé desde el primero, desde empecé. Y. Yo he visto una caída de calidad bastante bestial. Bueno, porque están haciendo referencia Pero, no, pero no es, no, yo creo que no es caída de, de calidad, material, yo, yo creo motor, que, que el, el, el mundo evoluciona y, y las exigencias de los jugadores eh, cambian Baja, y, ¿no? y ahora estamos en, en un mundo donde mm. para ti quizá eh, valoras una campaña, pero bueno, ya lo dijo el otro día Sony y Microsoft que los juegos single player no son rentables. No son porque rentables para ellos. Es, para evidentemente. Para ellos. Porque Que, sí, que, sí, tienen, por su su público, que tienen su público. No, por la filosofía de. Yo me gasto 500 millones y recibo 300. Ya está. Y solo Sony puede apostar por el single player. Porque Microsoft mm -hmm. está vendiendo una mierda. Y Sony dice: Bueno, eh, yo puedo apostar por hacer un God of War, que está costando una, una indecencia. Una indecencia. Y será un, un gran juego. Pero no es un juego rentable. No lo es que pasa es que Sony sacará rentabilidad porque ahora te vendrán un pack de armas o una caja de luz o, o, o mierda digital que, uh -huh. que no tiene ningún tipo de valor y la gente lo compra de manera masiva. Pero ¿Por porque que antes era rentable y ahora no. Es que porque antes solo había single player. No, pero yo te mira, aquí yo no yo, creo que venda no, menos. Yo, yo te digo, eso, sí, o sí, sea, yo eso, creo eso de que el de que single player no es rentable, eso no es verdad. No, que sí, no, creo, que no, la no lo digo yo, ¿eh? lo dicen las compañías con lo digo, mira, o sea, no. es que no lo A ver, yo te lo digo, es que no lo A ver, yo te digo, bueno, más que bueno, nada de hecho, de hecho en Vida Extra había un artículo hace poquito, no sé si esta semana o semana anterior De que el, el tema del un jugador, juegos de un jugador está muriendo pues que no claro, hay, sí. pero, online, pero, pero jugador, ¿por, qué muere? ¿por qué muere? Porque el mercado cambia yo creo que, que los jugadores de ese mercado, video. porque no les interesa, están creando un mercado y, y a, ti, a, sus, a sus intereses. A, no ti, a ti te gusta claro. jugar un Good of War un Charted, un lo que sea, ¿no? Pero al final lo que manda es el dinero, lo que manda es lo que la gente compra, sí. y es muy triste que quizá facture más un Clash Royale mm -hmm. que bueno, un, por el tema que un juego eSports, como. Por lo que factura ¿no? Pues ya está. Mm -hmm. Y al final lo que mueve la industria sí. es el dinero. Sí, por ya supuesto. Pero, pero, pero yo creo que no es que sea el dinero, es lo que da más dinero. Exacto. Claro. Claro. No es que el single player no dé dinero. no creo que te da el mismo dinero que da antes o más. Lo que pasa es que hacer multiplayer, hacer cosas online cosas, da más dinero. Es muchísimo más rentable. Exacto. Sí, no, pero es, es, es lo que te digo. Yo no, yo no creo que sí. no sea rentable el single player. Sí, es que no es el negativo, que da poco positivo ah, no, no, Aquí te equivocas Da mucho positivo Lo que pasa es que es ¿Qué me cuesta menos? O sea, en, en, a, a nivel sí, de esfuerzo menos. Ganará a nivel esfuerzo o sea, es por decirlo de una manera Y exagerando de es, A ver, ¿qué me da más? Qué, ¿Cómo gano más dinero? ¿Yendo a trabajar? ¿O atracando a una abuela al salir de la... ¿Vale? Al salir de, de cobrar la pensión Pues chino si de la abuela Pues es lo que están haciendo Porque dices, a ver Por ejemplo, los de The Witcher play ¿dónde está el multijugador allí? Y dime que es una, es una producción indie. Es una producción indie y se han dejado una cantidad de millones de la hostia. Y han arrasado en Steam, han arrasado en físico y tal. ¿Dónde están sus DLCs? Todos los DLCs que sacaron eran gratuitos, excepto dos. Que sí, luego que hicieron eran, un. Que el... no, que eran realmente contenido de calidad. Claro. Y, y además, el contenido de los DLCs era dos veces el juego. Que no tengo que haya casos que, que realmente sea así, como Assassin's Creed, que mueve muchos millones, como. Como le sí. huecha porque CD Project hace un trabajo que nadie más hace. Es claro, pero, pero es que ese es el problema. O sea, ellos que han hecho, ellos han hecho como hacen muchos indies. Que es, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer como yo lo quiero hacer. Y a partir de aquí, pues, si mi producto tiene un, tiene un mínimo éxito, pues saco dinero. Claro, ¿cómo vas a sacar dinero? Si lo único que estás haciendo es producto bazocia, ¿vale? Pues esta gente que se queja, que son los, los grandes, ¿de acuerdo? Es que son McDonald's de los videojuegos. O sea, ¿qué ocurrió mientras Call of lo hacía Infinity World? Pues el juego iba subiendo, o sea, ves el Call of Duty 1, ves el Call of Duty 2, ves el Call of Duty 4, pero claro, ¿qué ocurrió? Cuando ya, o sea, Activision empezó de, no, no, es que quiero un, un Call of Duty cada año, yo no lo puedo hacer en un año. Y empezaron, pues bueno, pues metemos a Treyarch por en medio, meted, claro, que, que pedías que cada vez que, to, que un juego era Treyarch, que hacía pum, hacía así en la sala. ¿Y qué, qué pasó cuando los de los de Infinity War tiraron ¿vale? la cúpula? Que entonces ya quedó a esa empresa vacía. Pues que, perdón, los juegos han caído en, en picado porque hacen refrito, refrito, refrito y no innovan ni hacen nada pero es que yo creo que no estamos hablando de un tema de calidad estamos hablando de un tema de dinero, y da La igual calidad. llevará Call of Duty y venderá lo indecible igual que si lleva Assassin's Creed que bueno, este parece ser que se han puesto un poco de okay. Bueno, porque que han dejado también. Han dejado de hacer saga anual, porque eso es una locura Exacto. para cualquier estudio. Exacto. Y, y se, se han centrado un poquito más en la calidad y en hacer algo, un producto pero un poquito es más, más. Es que es eso, es que eso lo que da dinero. Pues pues es eso eso es lo que, está claro, pero, que, que que su, claro, pero, su camino es un pero, de error. Claro, pero ¿cuánto vendrá Assassin's Creed? Que ha, este ha sido. Cada, pero no es una cuestión de cuánto Ha tardado dos años. ¿Se ha o no? Porque en producción lleva seis o siete años y. ¿Y cuánto ganaban con un juego anual? Seguramente ganarían más dinero con un juego anual. Al final, lo que le va a interesar a, a, a, en este caso a Ubisoft es hacer un juego anual ¿Sí? porque ganan más dinero. Y ya está. Pero es... Que tú no quieres eso, claro. que tú no quieres. Claro que no. Claro ya. que no, pero al final lo que, mueve... es lo, claro. que, lo, que lo que buscan eh... es, es exprimir y sacar el dinero lo más rápidamente posible. No sí, buscan calidad. Que DLC, lo que pasa sí. es que, claro, lo que están viendo es que sí, si, si no hacen un mínimo de calidad, la gente ya. Han perdido, han perdido dinero, porque claro, cuando tú coges y te compras un juego, ¿vale? Y, y el primero, por ejemplo, porque ya desde el primero apuntaba maneras, Assassin's Creed. El primero te sacan una demo técnica, porque el juego estaba vacío. El juego sí. no hacía nada. Lo único que hacías era. O sea, investigar cómo matar a alguien, matarlo, siguiente. Investigar cómo matar a alguien, matarlo. Sí, sí, y no. Pero es, es nada. muy. O sea, tú cogías y Soy mirabas, más. mirabas el juego desde sí. fuera y decías, ¡oh! cómo mola por la gente. Bueno, pero prefirieron de sus o errores, el, el CGI, hicieron el 2, que, que, que pero que será brutal. Claro. Es el mejor de la Claro, pero es que el segundo que el segundo cogen y sacan un argumento más o menos mejor, añaden más cositas para hacer, pero empiezan ya a meter con los DLCs. Que los DLCs... Pero el DLC da como para otro podcast, como las traducciones, porque sí, es un sí. mal endémico, o sea, no, no le pasa so... solamente a Ubisoft. Pero, pero es que es... el DLC da dinero, entonces es eso. O sea, el DLC es una mala práctica, como es una mala práctica sacar un juego cada año, como es una mala práctica tirar de... Hacer cadenas de montaje porque es que es lo que hacen tienen a lo mejor ahí 200 programadores tío, ahí a peñar, ué, y están ahí a micropartes del juego que luego las ensamblan y va como va y tira como tira que la peña se les da de la cara así a los predator que hace cosas raras, que ves un, un libro flotando, que vas a saltar encima de un árbol, te pareces por debajo, te parece un barco debajo de la tierra y te parece que te... claro, claro, o sea, las físicas tío... ahí la mezcladas, ¿no? Es claro, o sea, hay cosas... además había una coña había una con el creo que era con el 4 o algo así, tío, que a, a, había una paranoia que tú te ibas a un puerto y veías como una especie de agujero o sea, negro hacia abajo en el agua, decías, ¿qué cojones? Y empezabas a escuchar a, a, a gente, ah, oh, ah, ah", pero no veías a nadie y de golpe ¡fum! caía gente del, del, del cielo, ¡fum, fum, fum! se quedaba levitando en el, en, el, en el aire, morían y luego se colocaban, No, no, no. empezaban a elevarse hacia el cielo de nuevo y apareció un barco debajo del agua box claro, claro. Entonces, claro, dices, a ver, tío, ¿qué mierda es esto? Bueno, pero, pero, pero da igual, o sea, esto, todo esto, mm. da igual, porque ¿cuánto vendió? Ya está, que, claro, ya está pero, ¿a, ¿A qué público y, se orienta? ¿Cuánta rentabilidad tuvo? pero es que el sí, sí, claro, claro, problema claro, es supuesto. que hay públicos, hay públicos, hay nichos Entonces sí. es, ¿tú a qué nicho te debes? Porque si tú coges y haces como, como los de The Witcher, ¿no? De The, The Project, y dices, me dedico al público que tiene un mínimo de palada, ¿vale? Pero también te digo que lo han prostituido muchísimo ¿El qué? ¿El The Witcher. The Witcher, hombre Tú juegas al 1 y juegas al 3 y son juegos que no tienen nada que ver entre sí, el 3 es mucho más casual o Se ha consolidado o sea, a saco Pero a saco, entonces claro. esto de lo, habrá gente más crítica y gente menos crítica Ah, lo que luego te, te vamos acumulando aquí un montón de comentarios pues sí, <risa> sí, sí, sí Ronda de comentarios Sí, sí, sí, sí, sí. sí porque si, no, no. Ana tiene a los de Twitch Sí, pone Canseco, GPC, dice si no fuera crowdfunding, otros datos juegos no, no saldrían. Exacto. Uh -huh. so, porque esto, pues, un pequeño punto, o sea, eh, si no es rentable algo, no es rentable. Entonces, ¿cómo puede ser que haciendo crowdfunding haya gente que se forre? No porque luego se va a poner dinero como pasa más ya, de una vez. Como pasa sino con, que... con Megaman, ¿no? ¿Quieres decir? Ah, vale. ¿Qué, ¿Qué ves? Esto logro. no pasa nada. ¿eh? No. Esto, esto, esto es, es, es una, es una de las prácticas que ves, malas prácticas. O sea, ¿cómo puede ser que el, el, el no me acuerdo? ¿Cómo se llama? El del el Man. El Mighty Sí, sí, ¿no? Eh, sí, eh, sí, sí, el, no, no. ¿Cómo se llama el Power? El, el, Uy, no sé. Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, este hombre, ¿vale? Eh, recaude, recaude, creo que con, con 3 millones mucho, o algo mucho, digo, mucho. Mucho, mucho. Y, y, y no saque el juego, ¿vale? Cuando otros con el mismo. Bueno, saque el juego como, sal, como salió, que hace poco aún están llegando a las ediciones limitadas, ¿vale? <risa> hace poco, ¿sabes? Cuidado. Y, y en cambio otra gente que hace juegos similares. Con mucho menos budget, ¿vale? Mucho menos, por supuesto, saca el juego. Sí. Claro. Pero es una, es una cuestión de dedicación y de que cada, cada Kickstarter o cada proyecto eh, tenga personas responsables que, claro. que realmente quieran sacarlo en adelante claro. ¿no? y no lucrarse. capacidades sí, sí, y, todo eso. y la capacidad luego técnica de, Sobre del todo estudio. Y creo sí. que hay, aquí se junta un compendio de cosas que. Sí, básicamente yo lo que veo es que hay chips, hay, o sea, hay formas de pensar. Entonces yo, como prototipo de desarrollador que me he mojado en tema de pero a ver cuánto cuesta hacer esto y en tiempo y en dinero y tal claro, cuesta mucha pasta hacer las cosas mucha, mucha más de la que parece y mucho más tiempo del que parece porque hay juegos que, como tú antes has dicho ya no, me lo han sacan dos años, no, no, llevan seis años de claro, claro. llevan seis años, no dos, ¿vale? y entonces eh, yo lo que veo es que hay gente que a lo mejor, como pasó con este hombre, que se pira de la empresa y va con el chip como si estuviera en Capcom y dice no, Capcom tiene un presupuesto, tú tienes otro y claro, yo por ejemplo, el miedo que tengo es con el Shenmue 3, por ejemplo, que yo vi sí. que sacaron Creo que fueron 6 o 7 millones en total, ¿vale? El, el Kickstarter poco. y tal, pero ahora la verdad, ves ese presupuesto y dices, sí, sí 7 millones para un juego indie pequeñico, te sobra dinero Pero para un Shenmue 3, no creo que no tienes ni para el, ni, para, ni para no dos, para dos para programadores, no, no, no. Ni, para, ni para cuatro animadores Entonces claro, hay que tener en cuenta también los presupuestos, pero yo lo que veo es que hay gente que con menos o sea, con un cierto presupuesto, saca juegos muy buenos. Sí, a lo mejor sí. te piden 30.000 euros y te pones <coughs> un juego apagado. Claro, porque incluso cuando tiene un presupuesto grande hacen un juego single player y se forran. O sea, los GTA, hasta, hasta que no ha sido el quinto, no había multiplayer, ¿vale? Y, y el 4, el 3, el 2 el 1 y tal, fueron súper rentables, ¿vale? Y los dos DLCs que sacaron, o el... San Andreas el, es el más vendido de Play, de Play 2. O el red de, 15 ¿eh? millones de unidades creo que era, ¿no? No. El red de retención. <risa> sí, pero claro, cuando, volvemos a lo mismo. ¿Cuánto costó? La rentabilidad no es... Es que es, han vendido 15 millones. La rentabilidad no, no. es... Me costó uno y gané 50. Exacto. Pero yo te digo que se han forrado. Se o sea, han forrado. Sí, sí, sí. Y el el rockstar, red, y el red. Red. Y el Red Dead Redemption, tío, tiene un puñetero dos Y el vendrá más que el 1 no, es, sí, sí. es que además es, es, es el, el ejemplo muerto, ¿no? Claro, el, el Red Dead, claro Tiene un único DLC y no tiene multijugador Y se han forrado con él, no han salido O no oh, el Midnight Club Los Ángeles O sea, tuvo un único DLC, un juego de coches Y el multijugador era Era, era casi o sea, no... y claro, y... Un momentito Que se me acumulan aquí los chats <ríe> Dígame, <ríe> Más comentarios más comentarios. Eh, Álvaro Adrados dice Bueno, tener la versión física te da más de hecho como consumidor sumidor Uh -huh. Prefiero esperar a la versión God si sale Saludos a Saigon Unindu, que lo tenemos por ahí de espectador Luego SpaceZX comenta En God se puede comprar juegos con DRM Free uh -huh. Te compras uh -huh. el juego y te dan uh -huh. un paquete de instalación que puedes compartir con tus amigos sin ninguna restricción Y guardarlo en el disco duro si Bueno, no, la única restricción es que, que, que no lo puedes vender uh -huh. Que, que, que en un físico sí que lo puedes vender O sea, sí. uno compra un físico no, sí. bueno, y, y, y solo un pequeño punto de esto del GOG Yo prefiero mil veces el GOG al Steam Porque con el GOG este rem free. O sea, puedes pasar Puedes instalar la PC que quieras, donde quieras Offline, online y tal Y además se le ocurra mucho porque los tíos Te vienen con extras vale te, Todos los bueno, juegos te vienen siempre pues, con extras ¿vale? El The el, el Witcher, por ejemplo Te venía con 8 gigas de extras ¿vale? 8 GB, ¿sabes? O sea, que claro, dices, a ver eso al menos es que en el Steam es y las gracias si y va y tira que te vas. Space bueno. ZX, luego también pone otro comentario de que a mí Steam no me gusta porque no eres dueño de lo que compras. Aparte, sí, lo demás ya están hablando sí. entre vale, ellos. Sí, pero es que yo, yo sigo diciendo el tema de lo del físico. el físico Yo soy partido del físico, pero siempre y cuando sea un estilo así. O sea, tengo el Game Ground, tengo el Game Ground. O, o sea, tengo, una de una O sea, salió Destiny 2 para PC con cierto retraso y, en el, y el CD es de papel. Sí. O sea, tú compras el juego y el, el disco es de papel y metes el código en Steam. Claro. Porque supo, supongo que es Steam, ¿no? Sí, sí, es Steam. Sí, sí, sí. Y. Bueno, te a mí me encanta que gusta sí. de papel. Hay gente que no pone ni eso. Sí, sí. Es que bueno, yo para esto. La Switch, y... la, Switch, la Switch también sacó una caja de no sé qué juego era. El Sonic. Sí, o sea, Sonic que abres y solo es un. Bueno, un código de Pero bueno, menos esto. en este caso no es una caja, se ve que es una edición, no con un muñeco. Sí. Con no, no, tu, no, no creo sea, que digo yo era un juego, era un juego, era un juego. Ah, vale. Si sí, era uno de, de Mario, dos. no sé qué, pero... Yo no, pienso no. que para esto es, es mejor que, que directamente desaparezca, que no haya formato físico y ya está. Lo, ¿no? Compras, ¿no? La... lo compras en línea, seguramente a un mejor no... precio de lo que te venderá Game Destiny 2, seguro que lo encuentras por ahí sí. a un mejor precio. Y comprando sí. la Key o comprando y la... y A mí lo que me da más rabia, sobre todo, es ya no el hecho de que esté el físico no, que yo prefiero físico, pero sobre todo el hecho que no sé la gente no se está dando cuenta del tema de la preservación. Y hay muchos juegos que se van a perder. Pero también te digo una cosa, que yo. el cartucho vivirá siempre, el CD morirá. Mm -hmm. No, Por tanto, ya, no, y los cartuchos igual, los cartuchos bueno, están no, pero, se están estropeando, no sé si lo sabes, que hay un hongo, que si no tienes un plástico y tal, se lo va comiendo en buen día, le darás y pues, ya no funcionará. Pues el mío está en la basura y míralo. No, no, no, no, sí, sí, no, no, pero es pues que tiene una duración. un montón. Pero, pero, pero, tiene, tiene una duración, pero ya se está dando el caso. Pero bueno, que, que la muerte de, de todo esto está evocado al final a ser una caja y, mm. y ya está, porque no, mm. o bien no lo podrás usar porque las teles del futuro, bueno, las, las teles del futuro y las de ahora ya no tienen conectividad con las consolas antiguas. Tendrás que tener una tele antigua y llegará a un punto en el que ya, pues, el no, soporte físico… Hay, cor hay conversiones de señales, ¿o no? Sí, pero no, que, como... que, que cada vez es más difícil. Se ve fatal aquí en una tele de Full se, HD o… ¿no? Sí, se ve fatal, pero y bueno. Y que lo puedes ver, pero que al final todo esto sí. muere bueno porque la industria evoluciona y sí. ya no da soporte a... Sí pero... sí, pero evolucionar no quiere decir mejorar, ¿eh? Que... No, no, no, Muchas veces se confunde, sí, de y... que por eso es mejor, a veces sí, bueno, no Y Yo no sé si es evolución o evolución, pero. Bueno, ya <risa> me claro. no en que pero, pero, sí, yo, sí. simplemente digo de que evolucionar no... Se, se, se, se usa como sinónimo de mejorar y no siempre es así mm. No, y, y, yo, y yo lo que me refiero también, ya no por el tema físico, sino porque es que hay juegos que tienen o, DRM, o tienen o necesitan de conectividad con algunos servidores y esos juegos van a desaparecer, sin ir más lejos el diablo o sea, tú coges y... y puede, ¿cómo puede ser que yo a día de hoy pueda jugar... O, sí, sí, de ya que ya no haya años, servidores dedicados... No de, de aquí 15 años yo puedo jugar al 1 y al 2, pero no podré jugar al 3 ¿Qué mierda es esta, tío? No. Y tengo las 3 ediciones físicas, pero en la tercera necesita telnet Claro. Que seguro que igual que hoy hay cosas para jugar a juegos antiguos, pues habrá gente que hará servidores y bueno. Claro, pero el problema es cuando nunca llegas a tener el, el software de, del servidor, De lo original, ¿no? sí. Claro, porque eso pasa por, claro, por si ejemplo. Claro, si bien la buena jugar. práctica de la empresa de... En el momento en que no voy a sacarle más jugo o, voy a, o no voy a dar servicio de un servidor, libero ese software o libero que la gente se pueda hacer sus propio servidores. No es sí, la manera. Al menos, menos me pute... también jugar. También te digo una cosa. Pero, yo también entiendo que, por ejemplo, no hay esa buena práctica. Por ejemplo, un juego más actual que Diablo, de este ni uno, va con servidores y un día que no haya servidores. Pero también te digo que te están vendiendo un juego que vale 60 euros que llega un punto en el que es más costoso mantener el servidor que lo que ganaste por el juego. O sea, que es una muerte natural, que... Es una muerte que, natural, pero que, pero no tiene por qué ser así, porque en el Diablo 1 y en el Diablo 2 puedes jugar offline y puedes jugar online. O sea, hay multijugador y, y un single player. Entonces, si yo puedo jugar... Hasta en el Fantasy Star online, en el Fantasy Star online, que es un masivo online, puedes incluso jugar offline Es decir, me meto en el mundo, pero estoy solito, no hay ningún otro motivo, modo jugador por ahí pululando. Sí, y yo puedo jugar a, jugar a modo single player. Claro, o sí. sea, una persona no está reñida con otra, yo no digo, y eso es, eso es totalmente. Pero eso quizás lo hacen con, con un parche, le, le limitan el tema de la conexión permanente y ya está. Quiero decir que a nivel, o sea, claro, técnico, digo, a nivel técnico es posible sí, hacerlo. Sí sí sí, sí, sí, sí, no, el problema es cuando. Eh, es simplemente, pues yo que sé, como si fuera un DRM, como el de Nubo o esto, que es un DRM que con un parche te lo quitas de encima, y otra cosa es cuando dices, no, no, es que está programado de forma que el generador de misiones, por ejemplo, está es contra el servidor y el juego cuando para poder cargar completamente necesita irse al servidor, sí. crear una partida virtual y entonces claro, y dices, no, no, es que tienes que reprogramar ya y como pase como un pasado en otros juegos es que pues, se ha perdido el no, código no, morirán, morirán claro, es que ese es el problema y yo, yo eso es de lo que me quejo de que el Destiny de hace unos años no podré jugar no no, ¿Sí? no podré jugar y y, y pero quiero jugar solo, no quiero jugar con nadie más y también una de las cosas que me da rabia es que allá, antiguamente esto en PC pasaba mucho y es que las compañías Tenían los servidores dedicados suyos y luego tenían software que lo subían eh, eh, gratuitamente para que tú te crearas tus servidores. Entonces, si tú en un momento dado esta empresa coge y dice, cierro servidores... Sí, tú puedes llevarte el servidor. Tú te, vas a, tú te vas al Steam, te metes en Battlefield 1942, buscas partidas y ahí para reventar. Te metes a jugar a Half-Life 2, empujas en un montón de juegos y ves ahí partidas y partidas y servidores... Para, pero, pero que no te los, no no, te los acabas como, todos. Es porque cierra Life. Es decir, no, vale, es una mentalidad, vale, vale es una mentalidad vale, diferente vale, a, a todo esto que hablamos. Antiguamente. Que es PC y no es consola, y eso ya es que. Ya claro, cambia mucho. Claro, cambia mucho todo. Pero las empresas antiguamente veías que tiraban por unos derroteros, pero ves que EA, eh, Activision y tal las absorben, y claro, tú ves a Blizzard antes de ser comprada por Activision y después, y hay un abismo. Hay un abismo porque hay un peseterismo brutal que dices. Tú hacías dinero antes dinero antes, pero, ah, pero, pero que, te, que no te lo acababas ¿sabes? ¿y qué ha pasado? ¿hacen más dinero? no, lo hacen de otra forma es lo que te digo, lo hacen de otra forma y, y es como mira, es más fácil es como por ejemplo, ya te digo no los... de forma en el sentido de que lo hacen también recortando costes pero recortar costes no es gratis Recortas calidad o sea, claro. si en vez de poner pues cuatro tíos modelando pones tres, pues los modelados no son tan buenos y si pones cuatro programados en vez de cinco pues la programación tendrá más bugs Sí, no Ojo. puedes recortar costes así sin claro. gratuitamente, claro. sin coste. Y ya no solo eso, sino que, ya te digo, tú ves a The Witcher o ves a otros juegos que salen y generan un dinero y luego hay, hay, les hacen expansiones de otra forma. Hay, hay muchas formas de sacar dinero, muchas formas, no hay una sola. Y hay muchas formas óptimas de sacar dinero. Y claro, yo lo que flipo es ver como Tecmo, por ejemplo, te, coge, te saca el y 5 y a día de hoy hay tantos DLCs que si los quieres todos, por ejemplo en Steam, y es el cálculo hace no mucho, te salía por mil y pico ¿no? Pues mil y pico euros tener todos los DLCs. Pero qué me estás contando, ¿sabes? Madre. O sea, y, y... Todos los tracks, todos... El... Claro, o sea. y mi pregunta es, ¿qué ha cambiado? Porque, a ver, o sea, si es que la industria ha evolucionado, ¿qué ha cambiado del 5, por ejemplo, al 4, o al 3? ¿m? Que, esa Que claro, en el 3 y en el 4, yo no creo que hicieran... Oh, pff, mira, 58 personajes, ¿no? Se tenían que hacer a pico y pala. Y cómo es que le salía rentable hacer el Detox 3 y el 4 y tener un montón de ganancias y todos los personajes estaban y trajes pero Se desbloqueaban jugando Pero todo esto ha cambiado, porque la industria ha cambiado, porque ahora tú juegas online y es guay tener ese traje que no tiene nadie más ya, sí, pero... Antes, pero antes no había esta necesidad antes Bueno, no pero, esta pero, que, necesidad. pero no, sí, puedes, pero puedes, no acusar puedes acusar de que, antes no, que ahora no es rentable porque antes lo era si, si antes lo era... No pueden decir que esto, estás obligado porque si no no me sale a cuenta. No, no, coño. no, claro. Evidentemente en no. me sale a cuenta, no me jodas. Evidentemente no, pero no, que, no. Que, que es verdad que todo, o sea, que eh, con el no. tema de los no. micropagos, de los baúles, ahora con claro. el claro. tema de, de, claro. de Star Wars Battlefront 2, pastas, eh. que claro. tú juegas online y está de moda pues que tú tengas ese traje sí. y el otro no. Y, Yo, pero y, es y que eso, sí. ha eso ha nacido de una necesidad que tiene la industria, que tiene el jugador sí. que nosotros quizá no tenemos porque somos más adultos, pero que el público hacia el que está enfocado sí, esos niño juegos rata, ¿no? Pues ya, ya, yo no quería decirlo así, pero ya lo has dicho sí. tú que tienen esa necesidad de decir, Les pues tenemos este arma necesidad. claro, vale, exacto Vale, entonces yo te digo que a mí como si voy desnudo en juego, es que me da igual sí, ¿sale? pero, sí, pero te aunque te pueda, o sea, no hace falta que seas adulto o niño rata eso te puede gustar, ¿no? el diferenciarte muy bien porque eso tampoco tiene por qué ser una cosa mala pero es que esto ya estaba, por ejemplo, en el Halo 3, sin micropagos. Tú cogías, si te habías pasado el juego en el legendario, te habías hecho esto, habías hecho lo de tal, tenías un casco de fuego. El casco de fuego lo tenían los cuatro mega flipados, que se habían pasado el juego de esa forma, o tenías una katana que no sé sí, qué. Sí, tenías... que la diferenciación era que eso? habías hecho un logro en Esta, el juego, entonces... ahora no, ahora la diferenciación es pagado tanto. Pues ya está, <risa> te Pero esto existe desde que el pay to win existe. O sea, claro. Es que ya está, que no nos gusta que la industria haya evolucionado así, no deja de ser un hecho de que ha evolucionado así, sí, ya está pero pues ha evolucionado porque la gente paga evidentemente sí, claro, porque si tú coges... si tú ahora sacas mil DLCs y nadie los compra no habrán otro Exacto. juego con mil DLCs Exacto. eso está claro entonces claro, y, y, y como por ejemplo la gente que compre con juegos que tengan DRM no si se le hace boicot la gente no... sí, está claro que al final el usuario tiene mucho más poder claro, del que cree es que, tiene que el, pasar tiene... por el aro claro. porque si tú haces unas inscritas anual vamos a lo mismo y cada... Y, y el que ha hecho Ubisoft Montreal no lo compra ni Dios Claro. Pues, pues al otro año, te aseguro que no lo habrá claro. Pero a la gente Le da igual, la gente va a la tienda y compra el juego Que está de moda, para jugar el juego que está de mm. moda Le da igual que esté bien hecho, mal hecho Que así sido es recortado Sí, pero eso es, igual. Un, eso es un peligro Simplemente Hago la, ¿cómo te diría La transposición a otra, a otra época Porque eso ya pasó En, una cierta, en cierta época, en la época de Atari Pasó exactamente lo mismo, los videojuegos Hostia, la gran moda, que tal, tal, tal, tal, tal. ¿Qué pasó? Atari comenzó a sacar juegos como churros, todo el mundo hacía juegos, hasta que todos sabemos qué pasó con E.T. <risa> la broma. ¿Me entendés ¿Qué pasó con E.T.? Sí, bueno, pero. Que es un juego que. ¡Hostia! Compramos la la, la, la licencia de la peli de ET que ha petado y tal. Hicieron un juego en una puñetera semana. En una semana. obviamente En una puta bazofia. Que la gente. Que además lo sacaron para navidades. Por eso lo hicieron en una semana. Hicieron no sé cuántas miles de copias porque sabían que iban a vender como churros. Se volvieron millones de o sea, creo que se hicieron más copias que consolas vendidas. Eso parece, sí, es... ¿Qué? Eso. Luego se ha confirmado sí, de que tuvieron claro. que retirar el desierto porque o se comieron con patatas. ¿Por qué? Porque hicieron mierda. Se, se fliparon de hostia, vendemos, vendemos, hacemos cada vez. Sacrificaron calidad por vender más y por ganar más a, a coste de la calidad. ¿Qué pasó? Reventó la industria. Es que no, pero ¿no, no pero... somos conscientes de que la industria ya se ha ido a la mierda una vez. No, sí, fue ah, se fue o dos. Se fue al menos en esa época. No, eh, no, se, se fue Nintendo, vos. o sea, se, se quemó tanto la, la, la, la industria, que Nintendo, cuando intentó sacar la NES años después en, el esta, en Estados Unidos, no sacó la NES, sacó el robotito, ese conocido de la NES, como diciendo, eh, sacamos un juguete de un robot que viene con una consola. Vendían el robot con la consola de... La, la consola es el complemento del robot. Porque si sacaban la consola, como vamos a sacar la, una consola de juegos, sabían, por eh, estudios de mercado, que no, no iban a vender. Tuvieron que engañar al público no, porque, es que porque nos... habían quemado al, al, al, la industria hecho, se, vez... se había ido a la mierda, ya se había ido a la mierda literalmente los Y creo los que poco a poco nos estamos acercando a ese abismo de volver a... a o sea, si bajamos la calidad cada vez más, más, más, más, más por, por ganar más pasta Que es lógico, entiendo que es una industria, no es, un, sí, sí, sí. No es una artesanía o sea No es solo no, no un NG, van a por la pasta, lógicamente Pero que se han desequilibrado tanto que peligra volverá a. a no, porque a el, usuario, la el usuario es menos crítico y se lo traga todo con calzadorías. Claro, es que hasta... es el público artesanal. es que, sí, mira, pero, cada pero un nivel límite. ¿eh? Es que ahora tenemos un nivel de producción que no es ni o medio sea, normal. Claro, o, sea, ya, tenías, o sea, tú antes tenías. tú antes salía un juego de la. De, de, de, pues como ha podido salir a Mario Odyssey, esa semana no había ningún lanzamiento más. Yeah. Lo petaba porque era. O sea, era bueno, era un producto bueno que no tenía competencia. Pero es que en la misma semana que salió salido Mario Dice ha salió Assassin's Creed, ha salido World ha salido muchísimo videojuego de muchísima calidad y es un mercado que es mucho más competitivo que en esta época, sí, mucho más. Yo, yo más. Porque no es normal la producción que hay, es no que, es normal. ¿no? Ahí estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que más que competitivo es saturado. Está porque, saturado, está porque, porque hay un sí, montón sí. de juegos que son la rehostia que pasan desapercibidos, porque la pues, gente... Claro, es que... Por porque ahí, hay un volumen tan grande... Hay un volumen, entonces, hay un y volumen, volumen de, de ventas que, que absorbe bastante todo ese flujo de juegos, claro, pero... El problema es que hay mucha morralla y hay mucho... Sí. Yo lo que creo es que si se pudiera hacer una analogía sería como si todos los restaurantes viendo, por, viendo que McDonald's vende lo que no está escrito, todos se pasaran a comida basura y a, y a producir a la bestia y mierda, ¿sabes? Y dices, sí, es una forma de ganar dinero pero... ¿Qué tal si hay un poco de variedad? Que no todo sean comida basura, tío No rápida y a basura Y es que eso es lo que están haciendo Sí, porque incluso las hamburguesas y pizzas claro. La gente se acabará cansando, creo yo No, no, pero de, de esa calidad De esa calidad, porque mm. tú, te vas a, tú te vas a una buena hamburguesería Y comes una hamburguesa como Dios manda Es que no, no, yo lo que veo es que hay una producción Como tú dices, pero que es de Que, que ya te digo, es que, por ejemplo, con el Call of Duty sería el caso que decías es que estáis usando el mismo puto motor gráfico, tío. Que, que, le, que, que lo vais bueno, megadopando. Como los FIFA y los... Sí, pero que, que lo vais megadopando, lo vais megadopando con esto, con otra da, Porque, si no recuerdo mal, el Call of Duty 4, sí, y, aquí, y, aquí no, y aquí no quiero mentir, pero creo que era una versión modificada del, del engine del Quake 2. O sea, algo así, era muy exagerado. De que, ¿qué? Le habían megadopado a muerte y era de... ¿Cómo tiras esto, pues? Es eso, es, es, es, es el hecho de, de, de no intentar investigar, de no intentar hacer las cosas mejor. Hay muchas formas de hacer las cosas, pero, y pero... Es, es, es un poco mezcla. Perdón un momentito, que se me está yendo el sí, texto sí, sí. ya no veo casi los de arriba. Dice Canseco GPC, que era. Estaba por ahí antes, ¿no? Se, se ha pasado a YouTube, dice, porque había, había más movimiento. <risa> Canseco GPC, saludo Dice. Yo prefiero los juegos indies sin DRM. Se arriesgan más con, con las ideas. También eh, indica, no no pasó lo mismo con el SEMU de Dreamcast, más copias que consolas vendidas. Eh, ahí, ese dato no lo tengo yo, igual Dani lo puede sí, decir. Sí, Alba eh, pues quizá iría no, bien no que hubiese. Una segunda crisis que lo quemase todo para purificar un poco. Sí, sería, la, <risa> la, sería, sería la tercera, y la verdad sí, sí. es que yo encuentro que esto sería. Que acabarán con el DLC, <risa> que acabarán con sí, bueno, bueno, todo, los ¿no? pasos de temporada. Y... Sí, sí y... No, es, que, es que ese es el problema, porque Ca tú a, a la hora. De... Es para que hay más. Canseco GPC, eh, Steam borró 200 juegos falsos, quizás se quedaron cortos. Sí, ah, bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema. Eso, no, es que, es que en este... a hacer un friki ya es que eso no, sí. no, no, no se acaba el tiempo, ¿no? Bueno, no, no, no. no, no, no, no. es que esta es otra cosa, que esto es una de las cosas que me da mucha rabia. Resulta que por temas de licencias, encima, el, el tema digital, hay peligro de que desaparezcan juegos. Porque eh, como tienen que ir renovando las licencias de juegos que a lo mejor no sean 100% producción tuya, como puede ser Sega con los Castellos o no tal, porque es Disney... Eh, a mí me llegó a ocurrir de llegar de decir, hostia, pues me quiero con, Me quiero pillar el Castello Illusion que hace tiempo, el remaster ese que hicieron, me lo quiero pillar. Buscarlo y primero encontrarlo, ¿vale? En el Steam, y pero no está el botón donde comprar. ¿sí? es decir, pues están haciendo mantenimiento o algo así, no sé. Y al cabo de unos meses, buscarlo y ya no estar. Y yo, ojalá. <risa> quiero comprar el juego. ¿Sabes? No, no. Y no estaba. Y no estuvo durante mucho tiempo. Hasta que no renovaron la licencia. O sea que en un momento dado. ¿sabes? Si no puedes acceder al contenido, claro, no, no bueno, puedes... me imagino que quien lo ha comprado sí, que lo sí, tiene sí, siempre sí, sí, disponible sí. sí, sí, sí, pero no sí, pero... Pero siempre ha pero, claro. no es, no es Y eso, ¿no? esto aún en Steam, que Steam aún se le ocurra mucho Pero a mí me ocurrió en el Xbox Live, ¿de acuerdo? De yo a tener comprados unos cuantos juegos arcade del, del Live eh, Cambiarme de consola porque me había patado hasta tres veces, ¿vale? Porque yo les exprimo Y... Decir, mira, me compro una nueva, comprarme una nueva, pasar todos los juegos las licencias y cinco juegos no poder pasarlas, porque cuando sí. las... La, tú, o sea, lo que haces es traspasar para, para, para la licencia y luego te tienes que volver a descargar el juego, ¿vale? Para descargártelo con esa nueva licencia. Esos cinco juegos los habían borrado del, del, del, del, del life? forever and ever, ¿sabes? Entonces, claro, te quedas, ah, guay, he perdido cinco juegos, los había pagado. ¿Y ahora sí. <ríe> claro, eso es muy peligroso. Y esto lo hacen y les da igual, ¿eh? Y ahí sí que el juego, como lo, si lo tienes descargado bien, pero como no lo tengas descargado, bueno, Eso empezaría a ser ahora, aunque eso ya es una utopía, de, de que hubiera una especie de sindicato de usuario o algo así. Sí. Para poner un po para, más que nada, para, para presionar un poco, ya no respeto, pero sí un poco los derechos del, del usuario del jugador, ¿no? sí de jugador del porque es, a veces se pasan un poco y tienen demasiada impunidad no, tienen una, Hay un abuso <risa> contra nosotros que... A veces sí y creo que necesitan un poquito que les den un poco el toque de atención no estaría mal más ¿Quién fue de las primeras compañías que implementó el tema del DLC? ¿Fue no. Creo que sí okay. ¿No? Que dijo, vamos a hacer un prueba Persia? ¿Que sí. quitaron el final y una escena? <risa> No, eso pero creo antes. que hay, man, hay eso, más. Eso fue antes. Ese Xbox... es el, el primero más famoso, creo. No, no. no de... el, el, el, pero antes. El, a, no, eso no. fue malos DLCs. Lo, lo más sonado, uno de los más sonados fue Street Fighter. Eh, Street Fighter que bien. estaban dentro del disco. De lo que hacía era ah, bloquear sí, parte sí, del disco sí, con el DLC. Sí. Que no, no, paga, el, en vez de pagar el DLC, pagabas el, el, acceso, el acceso, el código el desbloqueo. de desbloqueo. Era el Street Fighter Cross Taken. ¡Qué vergüenza! Sí, no, bueno, pero mejor fue el Assassin's Creed 2. Que cogen y en relaciones públicas. ¿vale? promocionando el juego dice no es que el juego lo teníamos acabado pero hubo un, un, un par de episodios que eran de un personaje principal que era una tía, no me acuerdo quién era un personaje histórico que bueno decidimos quitarlo ¿vale? una vez acabado para poderlo vender con DLC porque así ya estaba creado y entonces ya pues pero lo dijo, me hizo gracia porque no, no, no, pero además me recuerdo que lo dijo como algo bueno ¿sabes? o sea ya está acabado y ya lo tenemos hecho y luego lo lanzamos ¿no? de me lo compráis, ¿verdad? Y es como, no, no, pero esto yo lo descubrí después. Bueno, Por... en Destiny pasaba también En el Destiny 1, cuando se iban a sacar las expansiones, veías que había áreas que ya estaban hechas, que las desbloqueabas. Sí, que estaban no vacías, que, que estaban vacías, vacías, no hay nada, pero ya está hecho. O sea, había algún área que, para que, poder entrar, que sí. cuando tú no, ibas nada. estaban vacías, no había enemigos, pues no había nada, el área ya existía, y cuando salía la primera expansión, pues realmente sí que tienes que ir allí a hacer alguna misión. Sí, sí, sí, Pero ya de estaba hecho en el mapa, sí. ¿no? Es que eso ya, ya sí, verde, sería total... Pero no le Porque... puesto no una valla, ¿no?, de para sí. no de pasar. No me siento estafado, ¿no? Sí, sí, claro, sí, claro sí. es que, a ver, pa, yo estoy en contra de los DLCs, <risa> pero a mí, si pago un DLC que es una expansión, que es de, hostia, pues son más Nos pantallas ponenido. nuevas, no sé qué... Pero pagar un DLC que en verdad es desbloquear cosas que ya estaban en el juego, o sea, realmente lo que me estáis haciendo es, me estáis vendiendo el juego a partes. Por, por partes. Pero y encima, acabo pagando hago, el juego a ciento y pico euros. Esto da ¿no? para otro podcast, ¿eh? Pero es que, ¿de dónde va? Echala. Sí, no, no, pero es que además yo no, lo peor no es que lo vendas a partes, que sí. Pero, eh, es pero que a, el problema a, es que dices, el no, no, el es que al el precio final. Eh, quiero comprar sí. el juego completo. ¿Y qué me sale? ¿Por 150 cincuenta pavos? ¿De dónde va Sí, sí, no, pero ya no, lo peor ya no es eso. sino El problema es que encima, esto sea, ya todo lo pasado de decir, no, no, es que esto ya lo tengo hecho. O sea, esto ya, ya lo tengo hecho ya, y no, entonces lo troceo. No es lo, lo hago y luego continúo haciéndolo y lo claro. sí, no, no saco precario y luego ya lo voy no, acabando y te lo bueno, voy no, el, el, el momentazo extremo fue de Capcom con, con el Draz. Te, pa, te pasas el juego y te dice o sea estás ahí que te, te lo estás pasando y estás, épico ahí, y te, estás viendo un final y te dicen y fue un fundido negro no sé cuántos o sea, créditos este lo otro y cuando hayan pasado los créditos te dice y si quieres ver el final verdadero uh -huh. literal uh -huh. El 17 de noviembre lo sacamos, y tú, pero que me estás contando? Pero ¿qué me estás contando? Además, como de tan, tan, tan, ¿sabes? ¿Pero en serio? Sí, sí. Y, y además, episodios extra. Porque te decían, y el episodio tal, pero que era por en medio. Que tú decías, ah, vale, el episodio tal, que era el episodio en el que estaba acabando el episodio, iba hacia un jefe final, y me hicieron un fundido negro, y me pasaron, me saltaron un par de episodios. Y dije, ¿y qué pasa? Pues iba para pegarme, de hostias. No, no, esto es un DLC que luego sacaremos. Que le hemos quitado el juego también te vendemos esa parte del juego aparte. Si sí, parece, lo vamos a dejar aquí. Venga. Ah, nos ha salido un retrodema extra. Os he dejado porque veo que esto interesa y la gente que... la eh, sí, <risa> no puedo... a escribir, nada más que habéis empezado se llama! A Hay muchos mucho haters del DLC de pasar sí, de temporada. Sí, bueno, dice, que... buen debate entre amigos, lo estoy disfrutando de fondo mientras termina un proyecto. Espero no... que no intercedamos en ese proyecto. Steam se ha vuelto un vertedero de juegos. Hay sí. una cantidad de morralla flipante flipante sí. mm y comentar varios entre sí, ellos si sí, no, esto, soy, soy le pasa a Google Play también, no hay ningún tipo de filtro de calidad de nada sí, es que es, y por es el usuario no, hay, un troll, hay, un troll en hay valoración de usuario, ah, no sí, o no? Eh, si <risa> ¿Sí es un troll no sé si es un troll, pero en Steam una de las cosas que ocurrió una, una de las cosas que ocurrió con el tema de los juegos basura que llegaron a eliminar hasta 200 era porque eh, tú puedes llegar a sacar rendimiento aunque sea que es un juego ba, bazofia falso por decirlo de una manera, no? y era que tú en Steam hay mucho mercado con los cromos o sea tú cuando, ah, juegas, sí, sí, sí, sí. Tú cuando juegas en Steam hay y normalmente la inmensa mayoría de juegos tienen unos cromos que tú vas jugando y solo por el hecho de jugar Como por, lobos, las horas, lobos, por las horas por las horas automáticamente te caen, te caen unos cromos y dependiendo de la cantidad de cromos te caen unos cuantos o tal entonces esos cromos valen dinero real sí, dentro sí, sí, del sí, sí. mercado entonces tú puedes venderlos o puedes intentar coleccionarlos y tal Entonces ¿qué ocurre? Que lo que hacía la gente era Hago, cojo, pillo el Unity, pillo el Unreal o lo que sea Pillo un ejemplo ya he acabado Cambio dos, dos modelados Hago una mierda Que esto es la demo incluso directa Que te puedes encontrar a la hora de programar y trabajar con ese motor Y lo lanzo Antes programo unos cuantos cromos toda la gente por el hecho de los cromos Se baja el juego o lo compra aunque sea un dólar ¿Vale? Y eso me acaba generando a mí dinero, porque por cada venta de Chrome, me llevo me un tanto, este, lo otro... Entonces pues, claro, había peña que sacaba ahí juegos Morralla no, y claro, ahora ya no, porque igualmente también se ha hecho el autofiltro con que cada vez que quieres sacar un juego tienes que pagar 100 napos. Claro, ahora ya al menos sí. se filtra un poco claro, de esa forma. ¿eh? Antes tú pagabas 90 euros una única vez y ya tenías cuenta de desarrollador, ahora ya no. Quitaron el Steam Greenlight y ahora han metido otro que no sé qué es. Y es y, y 100, y 100 euros cada vez que quieres sacar un juego. Entonces, claro, eso ya te limita a la hora de sacar mierda. ¿Eh? Eh, Saludo desde Canadá, nos están viendo desde ahí. Hostia, un poco sí, eso, eso, eh. Que okay. debéis estar. Ya eso. Sí, sí, ahí, madre mía,